Cómo están? Hoy vamos a hacer un video y voy a preguntarle a la gente a ver si pueden adivinar de dónde es mi acento, a ver si lo logran o no. Entonces preguntarle a la gente al azar en la calle y vamos a ver si pueden adivinarlo, obviamente que tendré que dar unas pistas. ¿Cómo, señor, cómo se llama? Ayer. Hey, yo Miguel, ¿cómo está? Bien. Bueno, entonces estoy disfrazado para que usted me diga. Usted tiene que decirme de dónde cree que es mi acento: del norte de Bogotá, del sur de Bogotá, de otra ciudad, de Venezuela, de qué país pensaría eso. No, no es país latinoamericano. ¿No? Entonces, ¿de dónde creería más o menos si no es de América Latina? europeo. ¿Europeo? Sí, muy bien. ¿Qué país europeo? ¿Alemán? No hay nada. No otro país europeo, a ver. hay tres opciones: España, Italia o Francia. No. no ¿Italia o Francia? Francia. Francia, muy bien. ¿Usted ahora me puede dar una nota sobre 10 en Mi acento por eh, bueno, el español, hablando en español. No hablo bien, no, 10 siendo bien, de... cero siendo muy malo. ¿Qué, qué, qué nota? No, no pasa nada, si me dice cero no pasa nada. De 1 a 10 es español. Sí, sí exacto. Si de 5 o 4 no me importa, no me pongo 18. bravo. 8. <risa> de hecho, sobre, habla muy bien. ¿Sobre 10 entonces cuánto? De 1 a 10, 8. 8. Ah, muy bien. Ok, ahora puede repetir. Merci beaucoup. ¿Cómo? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ajá, uh -huh. muchas gracias. Eso es, eso es. Bueno, gracias. Seguido. Bueno, ¿sabes cómo se llaman? Charity, Saripi. Socrates. Ah, yo me dio mucho gusto. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Ustedes que adivinar de dónde es mi acento cuando estoy hablando? No sé, Puede ser norte de Bogotá, sur de Bogotá, puede ser de Pasto, puede ser de Leticia o de otro país, Venezuela, o lo que quieran. ¿De dónde creerían? Bueno, estoy intentando hablar ahora español para que puedan escuchar, eh, saber. ¿y dónde creerían? ¿Una ciudad o otro país o otra zona de Bogotá? ¿Un país? ¿Un país diferente? Que no sea Colombia, entonces. cuál? ¿Cuál creerían? ¿No sé, un país de América Latina como Perú, como Argentina o un país Argentina. de otro... ¿Argentino? No. No soy de no soy Argentina, no. No, creo que el acento argentino es maché, boludo, pero no. no sé. ¿Chile? Chileno tampoco. No, no sé cómo hablan los chilenos, pero no, chileno. Puede ser de otro país también eh, que no sabe el continente americano. ¿Cómo? Francia. Uy, muy bien. Francia. es latino, latino. ¿Cómo te llamas? Andrés ¿cómo supo? Habla francés? Sí. ¿Cómo te, te llamas? Repite, yo m'appel. ¿Y tu nombre? ¿Cómo es tu nombre o no? me Martel Andrés. Andrés. Sí. Repite, yo Andrés. Matel Andrés. Ah, muy bien. Ahora también me tienen que dar una nota sobre 10 de mi acento hablando en español. Yo sé sí que no hablo muy bien español, solo hablo muy mal. Por eso de pegarse dos tres no dos. ¿Cuánto? ¿Cuánto me daría sobre 10? 8. Ocho. ¿Ocho sobre 10? Ay, gracias. ¿Y tú? Sí, igual. Ah, muchas gracias. Listo. Merci beaucoup, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, ¿Saben señor cómo se llama? Argenis. ¿Argenis? ¿ah? mucho gusto. ¿Y usted? Gael. ¿Daniel? Gael. Gael. Ah, yo Michel, mucho gusto. Listo, tengo una pregunta para ustedes dos. Tienen que adivinar de dónde es mi acento. ¿Qué si les parece que mi acento es del norte de Bogotá, del sur de Bogotá, de Leticia, de Pasto, o de Venezuela, de Perú, o de Europa, o no sé. Entonces, ¿de dónde creerían que es mi acento cuando estoy hablando ahora mismo? Intentando hablar normal, el en español. Entonces, ¿de dónde creerían que es el acento? Me parece una opción. Una... A ver, ¿tienen por ejemplo Colombia, eh, Venezuela, Perú, Chile o Europa? Chile. No, no soy chileno y no sé cómo hablan los chilenos. No. no. Entonces, dónde creerían ¿Queda Perú? Queda Venezuela, o un país europeo, o Colombia, o una ciudad de Colombia, ahí todas las opciones No, pero Perú entonces ¿Perú? El Perú No, no, no soy Perú tampoco. No, no, no. La se la... me hace así parecido, bro, no... ¿Sí? No, no sé qué. Ay, yo no he sé explicado hablar... Sí, a, a mí me han dicho que hablo a veces como pastucho Bueno, Europa, un país europeo, soy europeo ¿Europeo? Sí, ¿cuál país europeo creería? Francia, Italia, España o Alemania eh... Alemania no 999 no, no habla alemán no sé el alemán pero no hablo le queda es españa francia o italia, italia. tampoco españa o francia españa. francia sí, hola. <laughs> hola. Ah, pero muchas gracias dígame salud todo el mundo Repita en francés salud Salut. salud todo el mundo hola a todo el mundo muy bien gracias ahora me puedes dar una nota en español digamos pues obviamente aprendí el español a los 14 15 ¿Cuánto es sobre 10 mi nota hablando en español para usted? Siendo 0 hablo re pésimo, hablando 10 es súper bien. Obviamente si dices 2, 3 no voy a estar bravo, entonces ¿cuánto me daría la nota sobre 10? 10 hablando bien, 0 hablando mal, sobre 10 ¿cuánto me daría mi nota hablando en español? ¿Cómo sería? O sea, 10 hablo bien español, 8 hablo bastante bien, 7 hablo bastante bien, 0 hablo mal. ¿Qué, qué nota me daría Que 10 que lo habla bien porque yo estaba entonces, confundido. ¿9, 8, 10, 7? No, 10, 10. 10, ah, muchas gracias. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Buenas tardes, señor. ¿Cómo se llama? Jorge Andrés. Jorge Andrés, mucho gusto, yo, Miguel. Bueno, la pregunta del día es: yo estoy hablando con la gente para saber si ustedes adivinan de dónde es mi acento. Mi acento puede ser del norte de Bogotá, del sur de Bogotá, puede ser de Leticia, Pasto, otro país. O otro país o no sé. Puede ser extranjero. Extranjero, ¿eh? de de América Latina, de Europa. Europa, muy bien. ¿Qué país europeo creería? Eh, ¿Como alemán? No. Es dicen alemán, pero no. Eh, no, otro país. A ver, le doy tres opciones. Francia, Italia o España. Francia. Ah, sí. Muy bien. Ah, súper bien. Puede decir, bonjour tout le monde. Puede repetir eso en francés, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Muy bien, es este? buenos días a todo el mundo. Listo, ahora me puedes dar una nota sobre eso. que soy un aprendiz del español. ¿Cuánto me daría sobre 10 hablando español? 10 habló muy bien, 0 habló re mal. Okay, bueno. Le daría un 8. Ah, muchas gracias por el 8. México señor. muchas gracias. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo están? Sí, bien, bien. ¿Cómo se llaman? Yo Andrea. Natalia Alex, yo tengo una pregunta sencilla ustedes me tienen que decir de dónde creen que viene mi español hablado ¿O sea, de, de qué parte, puede ser como el no, norte de Bogotá el sur de Bogotá, puede ser otra ciudad, Leticia, Pasto puede ser otro país o no sé ¿qué, qué les parece? cuando estoy hablando ahora, no sé, de dónde creerían que soy o de dónde viene mi español ¿De España ¿De España? ¿De España? No, Estados no. Unidos tampoco pero entonces creerían, a ver, les doy dos opciones. O América Latina o Europa? Europa. Europa, sí, muy bien. ¿Qué país de Europa creería? ¿De España no? Italia, Italia tampoco. A ver, les doy otras dos opciones. O Alemania o Francia? Francia. Muy bien. Muy bien. Ahora pueden repetir entonces. tout le monde. <risa> Ay, no. <risa> bueno, otra pregunta entonces. ¿sí? Tienen que darme una nota a mi español hablado. 10 siendo un buen, una buena nota, 0 siendo una mala nota. ¿Qué nota me darían hablando en español? 10 o sea, siendo muy bueno, 8 no muy bien, 0 pues muy mal. 10: 10? Muchas gracias de usted. Ah, doy muchas gracias. Buenas tardes, gracias, gracias. ¿Cómo están? Muy sí, bien, buenas tardes. ¿Cómo se llaman? Jessica. Ah, mí mucho gusto. Le, le, le hago una pregunta. Eh, usted me tiene que adivinar de dónde les parece que viene mi español hablando oralmente. O sea, de, de dónde creen que viene mi, mi español. Puede ser de una ciudad, puede ser de un país. ¿De dónde creerían que viene el español? como de Arabia. ¿Arabia? Arabia saudita. No, no viene tan, tan exótico tampoco. No. ¿Tienen dos opciones? Pista, porque... sí. ¿O de América Latina o de Europa? No, muy, bien, muy bien. ¿De, Europa? ¿De Europa? de Europa, sí. sí. ¿Y qué país europeo creerían? Latino Alemania? Alemania. No. Le doy no. no. no, tres opciones. El español, de sí. España, el francés o el italiano. ¿De dónde francés Italia, no italiano. ¿Italiano? No. ¿El español de España o el de Francia? Ah, no. ¿El francés? Sí, en francés. Sí. sí. ¿Sí? sí. Pero ah, es súper buen francés. Ah, muchas gracias. Muy bien el español. Sí, puedes repetir. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Uy, pero habla bien francés también. Sí. Yo sí. estudié francés. Ah, se me llama. Ahora la pregunta es, eh, mi español me tienen que dar una nota. Cero si lo que lo habló re mal, uno lo habló bastante mal y 10 lo habló muy bien. ¿no? Muy bien. Aunque, tal, aunque tal, re más, ya a los remas, ya ahí se le nota quizás, más que ya es más calofiada. ¿Sí? <risa> pero entonces, ¿quién nota? Entonces, me da 10 sobre 10. ¿No? 10, yo 10. 10. Ah, gracias. 1.5. Sí. 1.5? 9, 9.5. Ah, okay. ah, listo. Super Merci, bien beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hasta luego. au revoir.